La migraña es un dolor de cabeza tan intenso que hace que no puedas seguir con tus tareas habituales. El tratamiento se basa en analgésicos antiinflamatorios o medicación específica prescrita por un neurólogo que se deben tomar en los primeros síntomas de la migraña. Es muy recomendable acostarse con la luz apagada y sin ruidos para tratar de descansar. Si es posible relacionar la migraña con alguna causa desencadenante, actúa sobre ella para evitar las crisis. Ante síntomas de alarma como cambios en el tipo de dolor o un dolor que despierta por las noches o que se empeora con el esfuerzo, debes visitarte con un especialista. Si existe dificultad para hablar, visión doble, ver luces o pérdida de fuerza o de conocimiento, se debe alertar a emergencias.